Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49, Semana 2 de la NFL. Y está hoy por concluir con el lunes por la noche entre los empacadores y los leones de Detroit. Eh, saludo rápidamente a, a, a mi amigo José Conrado, de, a, a allá en Tampico, Tamaulipas, hermano. Saludote, te lo debía desde hace tiempo. No, este, hasta más presente, te me desapareces toda la pretemporada. Pero ahí está el saludo, hermano. Eh, saludos a todos los, los, los chapters y, y clubs de fans que andan todos por ahí ¿no? Los canales de San Luis Potosí, de, de, de, de Jalisco, la Ciudad de México ¿no? todos los, los clubs que andan por todos lados y, y en los que ando compartiendo mi, mi contenido Les mando un abrazote a todos Híjole eh, Semana 2, ganamos Sí, híjole, ganamos eh, Sufrido al final, nuevamente no Creo que todo el partido lo estuvimos como sufriendo, no, no fue como... A diferencia del de Detroit, que, que lo estuvimos dominando todo el partido, este juego estuvo muy cerrado. Era a mitad del tercer cuarto y íbamos ganando 7 a 3. ¿no? O sea, fue una cosa que estaba para cualquier lado. Las águilas empezaron muy fuerte, los primeros drives de San Francisco no provocaron o no generaron absolutamente nada. No sé si fue hasta el segundo cuarto... Que logramos nuestro primero y diez. Nuestro primer, primer y diez del juego. O sea, sí estuvo bastante dura la defensa de, la, de, de Filadelfia. Reconocimiento eh, eh, a, a este equipo de las Águilas. Creo que independientemente de si San Francisco todavía no está carburando como estamos esperando. Creo que Filadelfia eh, mostró que puede ser contendiente a ganar la división este de la eh, americana. Con las dos actuaciones que ha tenido. no De la nacional, perdón. Tanto, tanto la paliza que le metió Atlanta Independientemente de que Atlanta venga muy mal Y el juego que le dan a San Francisco Independientemente de que San Francisco a lo mejor no jugó como hubiéramos querido Pero Filadelfia, la verdad, a, a, al equipo un aplauso, nos dieron un juegazo eh, eh, Ganó el mejor, la verdad es que sí creo que ganó el mejor Los 49 al final eh, logran concretar logran montar dos muy buenos, <coughs> perdón, dos muy buenos drives en el juego y uno mediano que es el que da el gol de campo, ¿no? que ya amplía la ventaja que al final es definitoria con todo y, y que las águilas hacen esa conversión Desmenuzando, ¿no? ya acabando el juego, hice, hicimos este en vivo ahí por ahí estuve saludando a varios, a varios brothers, ¿no? miembros del canal y suscriptores pues esta nueva dinámica que, que estoy haciendo de, de, de acabando el juego ponerme a platicar está chida porque... Como que sacamos lo que traemos ahí de bote pronto, ¿no? Todos emocionados o todos histéricos o todos adrenalinosos, pero se pone chido. Los que todavía no saben, eh, <risa> perdón, que lo estoy haciendo, pues ahí, ahí, ahí de repente lo voy, a, lo voy a procurar estar haciendo después de cada juego. Por ejemplo, el próximo domingo que jugamos, eh, domingo por la noche, que es Prime Time, lo que voy a hacer es, antes del juego, me voy a conectar en un live para platicar con todos previo al juego. Como ven, eh, qué piensan, cómo nos sentimos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hace rato fue de... o ayer fue de pronto, ¿no? Pero ahorita, pues ya, revisando un poquito más de números, que el jueves ya los daré mejor, ¿no? Ya me meteré más a fondo a ver realmente qué es lo que estuvo pasando, eh, cómo es que se generó esta, esta victoria... Pero tratando de desmenuzar ahorita ya con algo, algo de información y ya más tranquilo, eh, sí creo que los 49 eh, ganan, porque ganan, eh, al final terminan dominando las trincheras, que nos costó mucho trabajo, la línea defensiva de Filadelfia estuvo bien fuerte, ¿no? Parecía de repente que no le daban mucho tiempo a Garópolo. No abrieron los huecos que, que, que, que les habíamos visto eh, tanto el año pasado como el, el, la, la semana pasada. El Aya Mitchell... Más que yo culpar a Laia Mitchell de que a lo mejor no tenga el nivel de Monster, que obviamente creo que sí todavía le falta. Sí creo que, que la línea de Filadelfia se cerró, la frontal de Filadelfia jugó muy bien. Cuando Shanahan empieza a correr por fuera es donde empieza a encontrar estos, estos espacios, sobre todo cuando empieza a explotarlo también con Hasty, ¿no? Eh, insisto, Hasty le da otra dinámica al, al cuerpo de corredores de los 49 y se notó cuando entró al campo, tanto en corridas como en pases. Creo que Hasty es, es, es, un, es un jugador que hay que seguir. Eh, dándole más el balón Nos puede generar mucho Pero bueno, empezamos por Jimmy Garoppolo ¿no? Esta vez no juega Trey Lance, me parece Correctísimo, me parece muy bien Que Lance no juegue Para meterlo para que hiciera Lo que hizo hace 8 días De correr tres jugadas No tiene caso no, o sea, Que siga aprendiendo afuera ¿no? Se mete si, hay, si la situación Se acomoda, hoy no se acomodó para que jugara y creo que así está bien, hay que irlo llevando y formando un coreback, no un coreback, ¿no? Creo que me parece mejor que esté en la banca, que siga aprendiendo. Y Garópolo pues hace una actuación eh, decente, una, una buena actuación a secas, sobre todo en la segunda mitad. La primera mitad me parece que Garópolo... Se nota nervioso, se nota impreciso, algunos pases le tiran algunos, sí es cierto, pero tampoco fueron los pases mejor puestos. Se salva por ahí de un par de intercepciones, pases muy altos que los esquineros de Filadelfia por ir a buscar al jugador no vieron el balón. No en algo, alguno muy atrasado, más impreciso en esta semana 2, claro por lo que en la semana 1. Pero aún así le alcanza para terminar con 189 yardas, me parecen y dos anotaciones, ¿no? Menos yardas que en la semana 1, pero más anotaciones que en que la semana 1, y nuevamente no comete errores. Se salva, sí, pero no comete errores, ¿no? No entrega balones, lleva dos juegos sin entregar un solo balón, y eso, eso ya está bien, porque Garoppolo, pues sabemos que es un manejador del juego no es un Russell Wilson, no es un ya hemos hablado tantas tantos corebacks, tantas comparativas, es un, manaja, un manejador de juego y lo hace bien, creo que termina cumpliendo, montan un, un par de buenos drivers que, que dan para las dos anotaciones y con eso creo que Garoppolo sale bien librado, ¿no? Rating de 120, 120 tantos una actuación buena de, de Jimmy Garoppolo no mejor que el año que, que, la, que la semana pasada pero sí una muy buena una buena actuación de, de Jimmy G eh, la línea bien empieza flojona empieza así se tuvo que aventar un tiro ahí con la línea de, de las águilas estuvo duro la guerra en las trincheras la termina ganando san francisco termina cansando a la defensa de filadelfia y por ahí se empiezan a generar espacios a consumir el log y a generar los 10 últimos puntos que nos hacen ganar el partido George Hill desaparecido cuestión de, de, de, de yardas no tuvo muchas yardas por pase me parece unas cuarenta y tantas ya al jueves les daré bien los números eh, pero su trabajo de bloqueo pues excepcional no Josh Kittle es, es, es, es un hombre que entiende lo, para qué funciona en cada partido y, y, y cómo se le va a utilizar, y él con tal de ayudar al equipo, ahí está, y eso es lo que hace un líder, así que yo creo que George Kittle sale muy bien por sus trabajos de bloqueo. El cuerpo de receptores, eh, Trey Sherfield por ahí no apareció mucho. Joan Jennings se lleva su primera eh, touchdown como profesional, me dio mucho gusto que pudiera ya anotar, Joan Jennings, y que se empiecen a mostrar otros chavos para que, pues, como jugadores como Brandon Ayuk, pues, no se confíen y no crean que ya la tienen. Por ahí, Ayuk baja un pasesazo, una tercera que iba muy arriba, pues, con sus brazotes y sus manotas lo alcanza a bajar y es vital para el drive, ese drive de, de los 49. Por ahí regresó una patada, entonces creo que Shanahan lo ya eh, empieza a tratarlo de involucrar más, pero de a poco a poco yo creo que es, el, el castigo sí estuvo chido. Por ¿Qué se habla de pues, que estuvo echando la hueva el señor Ayuk en, en, en, no sé si en el offseason? En general, lo vimos en el offseason tirando balones. Entonces, pues como que poco a poco tiene que irse ganando la, la confianza de Shanahan. Divo Samuel da otra vez un juegazo. Noventa y tantas yardas, eh, se quedó a nada de las 100. Eh, y Divo Samuel me parece que este año puede... puede eh, Apuntar hacia algo muy bueno, una, una actuación muy sólida de, de Digo Samuel. Seguridad en, la, en las manos, yardas después de la recepción. Samuel, bien. Eh, ¿Quién más por ahí? Eh, ¿Quién más apareció de receptor? Me parece que son los que aparecen. Insisto, el jueves ya veremos bien números todo. Eh, los corredores, me gusta Hasty. Eh, Mitchell. Bien a secas, pero no, no generó lo que uno hubiera esperado. En gran parte, les digo, insisto, la frontal de Filadelfia de un juegazo. Eh, y Michael Hasty viene a romper un poquito esto. Y al darle velocidad, empieza, hace que Filadelfia eh, tenga que abrir más su, su defensa. Y los pases pantalla funcionaron a la perfección. Shanahan juega con la, con la agresividad de Filadelfia. Y los pases pantalla empiezan a generar. Me parece una estrategia bien planteada de Shanahan, ajustes al medio tiempo que es raro verle en Shanahan como, como hoy y, me, y como ayer perdón, ya saben que lo grabo un domingo pero se transmite hoy lunes eh, pero bien la estrategia de Shanahan creo que entiende que el, que entiende que el partido es, es, está para cualquier lado entiende que no va a ser una, un, un, un, un rival tan sencillo como eh, Detroit y se vuelve un juego de estrategia de, de estira y afloja Y Shanahan termina ganando la partida Y San Francisco se lleva eh, Una muy buena actuación A la ofensiva me, Menos buena que la semana pasada Pero hacen los, lo necesario Para ganarle a un rival, insisto Que tal vez hemos subestimado Y yo creo que Filadelfia viene a, a, a pelear la división este de la Nacional Esto a la ofensiva Es lo que yo alcanzo a ver Alcanzo a percibir me gusta lo que hacen en momentos puntuales y con lo que hacen alcanza para ganar. A la defensa de la frontal, eh, bien, mucho mejor que la semana pasada. Sí nos vuelven a correr para más de 100 yardas, pero son 80 que, que, que agrega Jalen Hurts, ¿no? O sea, 80 yardas y, y me parece que esas 80, mínimo unas 40, fueron ya en el último drive, donde creo que de Michael Ryan eh, erra la estrategia. Si sí hay que cuidar atrás, y sí hay que evitar la jugada grande. Pero sabes que Hurt te va a correr. Y tienes a Marcel Harris. Yo creo que podrían haber puesto ahí un, un espía. Para evitar que Hurt nos hiciera tanto daño. Y nos sacaron esos últimos 8 puntos. Que pusieron cardíaco el juego. Eh, pero la frontal bien. Nick Bosa se lleva dos capturas. Increíble como un señor que se rompió el ligamento anterior cruzado el año pasado. En dos semanas ya lleva tres capturas. Y su, y su presencia se nota... A kilómetros, no lo de Nick Bosa. Esa era una de mis grandes preocupaciones. ¿Cómo va a regresar Bosa después de una lesión de estas? No sé si vemos que Jimmy Garoppolo, teniendo exactamente la misma, tardó mucho tiempo en recuperar la confianza en su pierna y siendo una posición que no necesita tanta, tanta explosividad, tanto empuje, tanta fuerza. Y lo de Bosa es increíble. O sea, la capacidad de recuperación de esta lesión de Bosa es sorprendente. Eh, no nada más con cuadros, sino creo que hasta médicamente. Lo de Boza es wow, se nota su presencia. Kilo bloquea una patada, eh, pero sí hace sus labores ahí de, de contener un poco la, la corrida, pero me parecen insuficientes. Al igual que Arik Armset, que Arik Armset vuelve a pasar desapercibido. No, o sea, ninguna captura, ninguna tacleada. Hace sus labores, está ahí estorbando no básicamente pero tampoco es una presencia que se sienta o que nos demos cuenta que están haciendo la diferencia. Eh, b no sé si jugó, no lo vi mucho, eh, ahora no se sé sintió tampoco su presencia, pero creo que la frontal en general como unidad funciona y les alcanza para contener a Filadelfia en momentos peligrosos. Eh, las esquinas de Modern Northern, muchos me dicen... Muchos estuve leyendo, no es que de modo no que no sirve, que no, o sea, si le completan un pase claro, no tenía que haberse perdido, fue casi touchdown, sino es porque la defensa se faja, este, pero es el novato. Ante la situación del perímetro, todos los equipos, y eso de una vez para que lo tengamos bien presentes, todos los equipos va a ser la esquina que más van a atacar, porque es el novato? Porque tienen que atacar un lado y va a ser ahí. Josh Norman empieza. Y me parece que Josh Norman juega muy bien para hacer su debut con los Niners, por ahí le marcan dos, dos interferencias, yo la verdad, yo creo que ninguna fue interferencia, pero supongamos que la primera, la segunda para mí no es interferencia, creo que lo castigan de más, pero hace un juego redondo y su esquina la deja de atacar Hurt. porque está blindada, creo que, que Norman hizo un muy buen trabajo cubriendo el, el, el lugar de Berret. Esperemos que mantenga ese nivel. Me gustó verlo adentro. Me gustó verlo en la forma que lo vi. Y creo que, bueno, podríamos tomar un pequeño respiro en esa esquina. Vamos a ver, ¿no? Ya enfrentando a un... A, un, a, un, a lo mejor a un coreback más más pasado o más entero como Aaron Rodgers, que se nos viene. Pero Norman bien. El perigo atrás creo que Jacuizquita lo hace bien. Creo que blinda bien un poco la zona profunda. Por ahí también el pase largo, él se pierde. Eh, Jimmy Ward bien salvo ese castigo que re, re, regala al final estuvo haciendo buenas coberturas estuvo haciendo buenos trabajos de, de, de, de, de, de ¿cómo se llama? de lecturas de, para bajar a taclear eh, diagnósticos muy buenos de Jimmy Ward bien ese último castigo pues, también creo muy riguroso porque él se avienta y le pega a Hort todavía no salía pero bueno ¿no? Eh, Jimmy Ward bien el cuerpo de linebackers miren salsa Sahir está haciendo la revelación de la defensa este año eh, Marcel Harris lo vi, estuvo creo que contribuyendo, pues sí, un poco. Pero por ahí yo leí hoy eh, algo que, me, que sí se me quedó grabado. No recuerdo quién lo dijo. Un, un analista gringo, pero dijo... Si por no juega, los 49 pueden ganar. Si Bosa no juega, los 49 pueden ganar. Pero si Fred Warner no juega, los 49 no es tan fácil que ganen. Y a diferencia de la semana pasada, lo que hizo Fred Warner... Híjole, o sea, blindó brindó todo y ese drive en el que paramos a Filadelfia en, en zona roja creo que de las cuatro jugadas en tres eh, Warner tuvo todo que ver y se brindó y, y estuvo haciendo trabajos, o sea lo de Warner hay que verlo con lupa, hay, es que hay que analizarlo y hay que verlo más detenidamente porque es mucho lo que hace ese señor, para mí hoy en día no sé con quién pero se está codeando con la elite de los linebackers centrales de la NFL. Fred Warner para mí es el jugador del partido. Independientemente de que Bosa se lleva dos capturas y es de reconocerse. Me parece que lo de Warner sigue siendo fenomenal. Fred Warner está jugando a, al más alto nivel en la NFL. Esto es lo que alcanzo a ver de la defensa. Linebackers línea, perímetro. Eh, empieza, empiezan un poco flojos. Los empiezan a agarrar también. Creo que Filadelfia. Se da cuenta desde el juego pasado que les puede correr por el centro y lo intentan. Pero empiezan a atacar mucho a Lenore y Lenore responde. Eh, creo que eso fue lo que de repente ya cerró a Filadelfia porque su, Philadelphia, su, Philadelphia, su su estrategia no les funcionó. A donde ellos pensaban que podían atacar San Francisco se cierra. tienen que empezar a buscar. Y cuando uno ve que un quarterback ya empieza a correr es porque se les acabaron las ideas. Y, y San Francisco lo supo aprovechar, lo supo capitalizar y ganan. De Michael Ryan en general hace un, una, un buen partido, plantea un muy buen juego Contra las águilas, sabe ajustar sabe ir, sabe ir entendiendo El juego, sabe ir viendo Cómo se están moviendo las cosas adentro Y sabe ir moviendo sus piezas Para que Filadelfia deje de hacer daño Salvo ese último drive, ¿no? Donde, insisto, se equivoca, para mí se equivoca Creo que tenía que haber seguido eh, O haber puesto a Alguien a, a vigilar Muy de cerca a Hort, porque nos corrió Casi todo el drive fue de él, ¿no? pero bien de Michael Ryan me gusta mucho más que la semana 1 y son los contrastes, no semana 1 la ofensiva se ve bien la mayor parte del juego y la defensiva se nos dobla al final, no eh, creo que el primer juego lo gana la ofensiva en gran parte y este es todo lo contrario, este juego creo que la defensa es la que saca la cara, es la que nos salva el pellejo y la defensa gana en el juego porque en estos lapsos de inoperancia de la ofensiva, la defensiva supo aguantar. Eh, de repente mucho tiempo en el campo adentro, sobre todo al principio del juego. Mucho desgaste y lo supieron aguantar. Buenas las rotaciones. En general bien el planteamiento defensivo. Creo que gracias a la defensa ganamos. Wisnowski metió unos patadones. No sé si se dieron cuenta, pero casi, casi todos estuvo encerrando a Filadelfia. Y eso es una ayudadota para los 49. ¿no? Incluso este, donde en el primer pase los van hasta la 5 los encerró, entonces Wisnowski está jugando, se los decía yo cuando acabó la pretemporada, si sigue jugando así, va a ser un año de Pro Bowl para el señor Mitch Wisnowski sin problemas. Robbie goal conecta el único que se le pide, bueno, los dos extras, y el, y el gol de campo que se le pide lo conecta, entonces Gold sale bien librado. Eh, y el trabajo en general del equipo me parece el correcto, funcionan bien. Todavía me sigo quedando... Con ganas de ver más, ¿no? Yo sí tengo esa sensación y me parece que varios lo compartimos. Todavía tenemos la sensación de que podemos ver un mejor equipo. Tiene que empezar a carburar mejor. Ya vimos un juego bueno de la ofensiva. Ya vimos un juego bueno de la defensiva. Ahora se tienen que sincronizar. Y tienen que empezar a jugar bien ambas unidades. Yo así lo veo. Yo así lo creo. Y yo espero que Green Bay sea este primer juego donde veamos ambas unidades trabajar juntas y trabajar bien por las tres equipos especiales también, ¿no? Entonces, gana señores, es un importante. Rivales de división, eh, gana Arizona, gana Los Ángeles, pierde Seattle en tiempo extra. Y eso, pues, sabemos que siempre que un rival divisional pierda, nos va ayudando porque le vamos sacando ventajas. Toda vez que dentro de 15 días enfrentamos a Seattle y pues llevarles un juego de ventaja es bueno por cualquier cosa que pudiera pasar porque los Seahawks no estaban jugando mal. Se les están yendo los juegos, pero no están jugando mal los e -Hawks. Y saben que contra nosotros, pues, se crecen los señores. Pero pierden, entonces se rezagan ahorita un juego ya en, en, en la división. Y, este, y pues bueno, así va la conferencia, ¿no? Tampa Bay, bueno, <risa> ya hablaremos de eso en Canal 49. Pero bueno, señores, eso es lo que vi yo debo de pronto en este juego. Ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iBox y en Spotify. En la descripción les dejo los links para que lo puedan oír. Eh, estoy en Twitch, ya saben que soy en Twitch no, Estoy en las redes sociales, Canal 49 Oficial En Facebook, Twitter e Instagram Y en Twitch estoy como Canal 49 Voy a transmitir este miércoles Voy a hacer eh, stream Y ahí pues podemos estar platicando Podemos estar conorreando Y va a ser la simulación del juego eh, Que sigue, que es contra Green Bay Que subiré aquí a YouTube El próximo sábado, quienes no quieran verlo en vivo O quieran verlo antes, ahí ando en Twitch Únanse, es completamente gratuito esta plataforma este, de streaming y se puede muy chido estar ahí platicando con todos ustedes en vivo y a todo color, compartiendo, respondiendo y cotorreando. ¿no? Eh, pues bueno, suscríbanse al canal señores, eh, seguimos creciendo, suscríbanse al canal, eh, ahí está el botón de unirse, pueden volverse miembros consentidos y dorados de Canal 49 y seguir apoyando a este canal para que vayamos avanzando de a poquito. ¿no? Eh, para el mejor equipo de todo el mundo mundial, estos poderosos 49 de San Francisco. Um, ¿Qué más, ¿Qué más avisos parroquiales tengo? Creo que son todos. Eh, ah, los ganadores. Me comuniqué con ustedes, ya estamos de acuerdo. Por ahí me faltas, este Juan, ¿no? Me mandaste tu correo, no te he podido marcar hermanos, atravesar fiestas y todo esto. Pero ya estos días este, yo espero ya tenerle a la, la, sus premios y me vuelvo a poner en contacto con ustedes para eh, hacer eh, la logística de las entregas y todas estas cosas, ¿vale? Entonces no se me, no me despere, no piensen que ya me valió, no, este, claro que va, eh, algunos contratiempillos, pero de que va, va. Yo les hablo en estos días, estén atentos y para entregar los premios. Pero bueno, nos vemos entonces el miércoles en Twitch, nos vemos el jueves en Canal 49 para hablar más de a fondo de este partido de los números y analizar al siguiente rival que son los empacadores de Green Bay los cabezas de queso eh, les mando un abrazote a todos hermanos cuídense mucho, mucha buena vibra ya lo saben, Go Niners